Hola, soy Otelo Contreras con un consejo rápido de k -Rain. Si eres nuevo a la irrigación, tal vez no conoces la marca k pero si los ignoras, estarías perdiendo una marca de alta calidad que se vende a un valor excepcional. No estoy exagerando cuando digo que k es calidad. k cumple con la norma ISO 9001. Eso significa que se someten voluntariamente a sistemas de gestión de calidad muy rigurosas que incluyen mejoras continuas, y calidad constante. k tiene una garantía de 5 años en todos los rotores, todos sus difusores y todas sus válvulas. k ha estado en el negocio durante 50 años y siguen innovando, ofreciendo las soluciones de riego más exclusivas del mercado. Un dato curioso, Carl K., el hombre que inició k ayudó a desarrollar tecnología para motores de cohetes reutilizables, tecnología que la NASA todavía utiliza hoy en día. Compre sus productos de riego K-Rain hoy mismo en sprinklerwarehouse.com.